Las matemáticas de nuestras abuelas. Una producción IES Beneche Yeste. Curso cuarto de la ESO año 2021. Yo me llamo Araceli García González. ¿Lugar de nacimiento? Nací en, en el Villar de Tours, Yeste. ¿Año de nacimiento? 1933. ¿Profesión o dedicación, abuelita? Pues. profesión normal, mis mi labores. ¿Estudiaste de pequeña? De pequeña fui a la escuela hasta que tenía 13 años por ahí. Fui a la, a la escuela que había aquí. ¿Solo fuiste a la escuela? Solo a la escuela. ¿Y se te daba bien o te gustaba? Me gustaba, me encantaba. Hola, soy Lugo Alarcón García, nací en 1941. ¿Y dónde naciste? En Tours, aquí en Tours. ¿Y tú de pequeña qué estudiaste? ¿Solo ibas al colegio o hiciste alguna carrera? Bueno, yo pues iba al colegio, como todos los niños. Entonces pues normalmente no, no hacían carrera, no o sea, hacía carrera. Solo con una cartilla. La libreta para escribir y una enciclopedia pues no se puede sacar nada. O sea, pues estudiar para uno, más o menos, pues para uno servirse. ¿Y se te daba bien y te gustaba ir al colegio? Sí, o no? sí, me gustaba, claro que me gustaba. Yo todos los días, pues casi todos los días iba. ¿Cómo te llamas, abuela? Me llamo Ana. Te llamas Ana y ¿dónde naciste? <risa> pues nací en las bogadillas. ¿En las bogadillas? Sí. Bueno, abuela, la siguiente pregunta. ¿A qué te has dedicado toda tu vida? Pues hija, yo me he dedicado a los labores de casa nada más. Alguna vez salía la vuelta, pero eran los labores de casa los que más llevábamos para adelante. Planchar, Lavar la mano, hacer calcetines, hacer ejercicios... hacías toda la ropa que llevaba mi, mi madre la, la sábana otras veces también se cosían, se dulcían eh, se y todo eso. ¿Y, llama... ¿Y estudiaste de pequeña? ¿Tú fuiste al colegio, abuela, de pequeña? Yo no, ¿No? porque entonces, entonces no había colegio no había nada más que unos hombres que habían estudiado, ¿sabes? Hmm. y venían por los cortijos a dar la escuela a los menores, los que, los que los padres podían pagar. Y mi padre que goce dio, si me en una casa que ya se hizo la escuela, sí. ahí me y yo y otros otros muchachas más. Y allí en dos meses me enseñé la hija que sí, pero ya no gustaban muchas cosas y me quité entonces solamente fuiste al, al colegio tres meses tres meses o más o menos y y se te daba bien, <risa> entonces que si me se daba bien, sí por pues la mexica la miajica que sí entonces lo aprendí en ese tiempo y te gustaba ir al colegio, yo sí. A ver, ya ya, ¿tu nombre y apellido es? Desamparados Cano Vale, ¿lugar de nacimiento? Eh, Moscada, Valencia Vale, ¿profesión o, eh, o dedicación? Eh, conserje Vale, ¿estudiaste de pequeña? Sí, estudié en Tlgb ¿Y solo colegio? Sí, solo colegio, pero aparte después... Eh, también hice cursos de inglés, estudié también canto, estudié también baile, estudié varias cosas. Vale. ¿Y si te daba bien eh, o te gustaba? Sí, claro que me gustaba, me encantaba. ¿Cómo era el colegio? Pues el colegio era diferente de como ahora, entonces solo había una enciclopedia. Y en ella teníamos que estudiar todos los alumnos que íbamos del mismo curso. Que era el grado elemental. Y nos copiábamos la lección y nos la estudiábamos. La lección que tocaba la copiábamos en la libreta y nos la estudiábamos y luego pues dábamos las preguntas, nos preguntaban y eso. ¿Y te hubiera gustado seguir estudiando? Claro que me hubiera gustado, pero aquí es que no había... Bueno, pues el colegio era, pues, en aquellos tiempos, pues, muy normal. Era, o sea, había de todo, bancos, había... ¿Y las aulas cómo eran? Bueno, pues no eran, no es que eran muy grandes, pero sí. Y, y muchos niños que íbamos, íbamos, pues, lo menos 30 o 40 niños. ¿En la clase? Sí, no es como hoy, que, que, va, que, que no hay niños pero entonces sabíamos mucho cuando nos echaban al recreo pues madre mía ¿y cuántos años fuiste al colegio? bueno pues digamos hasta los 14 años Entonces. y de empezar nomás eso no recuerdo yo no recuerdo yo bien ¿y te hubiera gustado seguir estudiando? a mí claro que me hubiera gustado por eso muchas veces te, te aconsejo a ti que, que estudies que te saque algo ¿Y tengo... cómo era el colegio? ¿Cómo era el sitio donde ibas? Eh, qué lástima, ¿por ¿cómo iba a ser el colegio? Fue una casa, o sabes, una casa y las sillas que nos llevábamos de la nuestra, Es que vosotros no habéis conocido ficha y ya, la falta que la conozcáis. Y allí nos sentábamos y el hombre, sí, nos llamaba al lado suyo, allí le leíamos lo que él decía, entonces uh -huh. el otro, el otro, y si éramos muy 10, éramos muy pocos, o sea, ya que yo era muy pequeño. ¿Te hubiera gustado seguir estudiando, abuela? Entonces sí, o oh, ya, pues, pues, pues no podría ya, entonces me hubiera gustado. ¿Y qué te hubiera gustado hacer entonces, de pequeña que querías no ser nada. de mayor? ¿eh? ¿Que de pequeña que querías ser de mayor? ¿Qué ¿Quería yo ser de mayor? Sí. Pues no me dio tiempo a pensarlo porque yo me tuve un poco de tiempo. Yo ya me quité y con el trajín que había allí de hombres, de ropa, de amasar… Vosotros no sabéis lo que es trabajo, ¿qué hay Mi madre no me dejaba tampoco, se me hacía falta ya. ¿Y cómo era el colegio? era grande eran muchos así ah, como era era sí habían bastante era un colegio de, de chicas cuando yo iba eran chicas solas y chicos solos depende las do, las, los patios eran eh, conjuntos pero pero las clases eran separadas ah, vale. y había sí bastante habían como seis o siete seis o siete clases sí. de unos 30 a lo mejor en cada clase. Uff, a ¿Y cuántos años fuiste? Pues yo fui hasta los, mira, hasta los 14 años. Justo a los 14 años me tuve que poner a trabajar de y hasta está, a partir de ahí ya ¿Y te hubiera, seguido, ¿te hubiera gustado seguir, seguir estudiando? Bueno, me hubiera gustado, lo que pasa es que a veces las necesidades son antes. Yeah. Y, luego, y luego además que tampoco sabía que por dónde tirar a estudiar, o sea, no. Entonces es como que, lo que eso estaba muy, las mujeres teníamos que ponernos a trabajar o, en fin, eso de estudiar era más bien para los hombres. Yeah. No, que los padres a veces pues como que era una, una educación que, que teníamos, entonces que era así, la que quería estudiar, tenía que trabajar y estudiar. ¿Solo tenía una asignatura o tenía más de una? ¿Qué dabas? Pues la enciclopedia era: se, eh, tenía mm, geometría, geografía, historia de España, historia sagrada. A ver si me acuerdo. <risa> y yo qué sé, ya no me acuerdo bien de, toda la, de todo eso. Sí. ¿Y a qué hora entraba al colegio cuando salías? ¿Tenías recreo y todo eso? Sí, claro. ¿Cuándo entrabas? Entrabamos a las 9. ¿Y salías? Salíamos a la 1. ¿Y, y, y, ¿Y los profesores os lo, lo trataban bien o cómo era? Los profesores sí nos trataban bien. ¿Y los castigos cómo eran, abuelita? Los castigos, pues el maestro pues, tenía una vara, pero a mí no me pegó nunca. Nos encerraba en el cuarto de la rata. A ver. Y... ¿Tú cuántas asignaturas tenías? ¿Cuántas dabas así? Bueno, pues... Yo es que recuerdo de, de eso, es que recuerdo poco. Pero me acuerdo yo que nos daban las notas, y Hacíamos dictado, un dictado nos lo ponían en la pizarra, y entonces pues nosotras lo escribíamos y luego pues lo repasaban, nos ponían... pues Yo me acuerdo de que me... alguna falta, lo ponían con boli rojo. Y... ¿Tú qué horario tenías? ¿Tú iba a, a qué hora entrabas y a qué hora salías del colegio? Bueno, pues salíamos, o sea, entrábamos a las 9. ¿Y a qué hora salías? Y luego a las 11 ¿no? estábamos en recreo. ¿no? Y luego, pues, a la... no me recuerdo yo ya. Pues, a las 2. ¿Y, y... Tus, profe tus profesores ¿cómo, cómo eran? ¿Eran muy estrictos o...? ¿Cómo eran? Bueno, pues yo tuve lo menos tres o cuatro profesores. Eran, eran buenas buenas personas, buenos maestros. Tuve una, doña Irene, otra, doña Pilar, eh, que era eran buenísima. Doña Pilar fue la última que tuve y era para qué, muy buena, que era de, de piano. Y abuela, ¿y qué, qué asignaturas tuviste? ¿Eh? ¿Que qué asignaturas tuviste? ¿Pisa? uy yo no acuerdo de eso ya, hija. ¿No te acuerdas? Pero ¿qué no. te enseñó? Lo básico de escribir... ...y... no sí, creí eh, escribir y escribo... Hombre, tiene falta, porque dime tú a mí... En, la, ...en una escuela, un alumno... ...cuatro meses... ...lo que puede aprender. Ya. Ya. Es lo básico, ¿no? Y de todo un poco. Muy bien. Y entonces solamente estabais en una sala y con un profesor, ¿no? Todos ahí metidos Sí, pues entonces no era como era, hija. Que ahora, allí, ahora hay 40 habitaciones, entonces en la cocina que entonces vivíamos, aquí estábamos asentados. ¿Y, y qué ibas por las mañanas? Por las mañanas, creo, me parece que sí, era por las mañanas. ¿Cómo era el trato hacia los profesores? Ni nada, yo ya no me acuerdo, pero con educación y doctor y todo, sí. Claro. Pues el tío, no era nada, el tío venía de Andalucía como un señorito con su abrigo largo y, y hablar, mmm, ya lo creo, muy bien, muy bien. Pero luego metió la, la pata, como dice Retral, y lo trajo. Ya me has contado que era una sinvergüenza. Sí. Asignaturas, pues entonces teníamos lengua, matemáticas, eh, religión. No, entonces inglés no había, idioma no había todavía lo? en, el, en los colegios, no. Introdujo después, más tarde. Ah, oh, vale antes en vez de tener esto manualidades sí. entonces las manualidades nuestras eran labores, labores de bordar, de coser, todo eso. Vale. Y luego los profes como porque sé que, sé que antes llevo ya a unas cuantas callejas, como, como eran, eran un poco no, más sí, serios. No, antes, antes nos cuando algo decías mal o a lo mejor te pillaban a lo mejor hablando un poco con la compañera o algo sí. pues a lo mejor o no te sabías algo pues a lo mejor era con una regla, una barra detrás de medir sí. te, te daban en la mano, ponían las manos así en alto y te daban en la mano o a lo mejor te ponían de rodillas para dejar a la mano. ¿Crees que te sirviera el colegio? Que sí me sirvió. Claro, que me sirvió. Aprendí a leer y escribir que en aquellos tiempos no todo el mundo sabía. ¿Y qué pensaba tu familia, nuestra familia sobre los estudios? Pues me, mi familia, mis padres querían que fuera a la escuela, querían que fuera y aprendiera. ¿Y tú crees que te sirvió ir al colegio? ¿Eh? ¿Tú crees que te sirvió ir al colegio? Hombre, claro. Porque yo ahora me da gusto de, de... que a mi año era suya, pero yo ahora pillo yo un poli, me gusta de hacer una cuenta, me gusta de, hacer, de escribir, de yo qué sé, pues tengo que hacer lo que sea, oye, y es que lo hago. ¿Y tu familia qué pensaba de los estudios? ¿Le gustaba a tu familia que fuera? Hombre, claro, ellos siempre nos decían, no podéis faltar de la escuela, no podéis faltar de la escuela. Sí, ¿y tú crees, abuela, que te sirvió ir al colegio esos cuatro meses o tres? Y la mía, como no lo voy a creer, que la mía jica, que sí, es porque fui aquella temporada, si no, ¿quién me ¿Qué pensaban tus padres y tus tus hermanos, bueno, en general, sobre que fueras a estudiar o que tuvieras la oportunidad de estudiar, sobre los estudios? ¿Por ¿Qué iban a pensar si mis hermanos estaban arrastrados en el campo? Que entonces se cegaba, todo había que hacerlo. Que ellos que me iban a decir. Y ellos estuvieron también su temporaica con uno que le decían al maestro Miguel, que aquel era un hombre, un señorón, un señor. Y venía también de esa Andalucía. Y yo, <risa> mi padre, lo tuvo el tiempo que pudo. Porque había que darle de comer al maestro y todo, qué te creas. era desde las 9 a la 1 y después era desde de las 3 a las 3 o otra vez hasta las 5. ¿Crees que te sirvió el colegio? ¿Que me sirvió? Sí. Hombre, por supuesto que sirve el colegio, está claro. Hombre. Aparte de, aparte de que es una forma de tener unas obligaciones que hacer diariamente y sobre todo el aprender es una cosa fundamental para todo el mundo, cultura, educación, respeto hacia todo, sí. o sea que... Es muy importante el estudio, está claro. Vale, y ahora sobre, la, sobre las matemáticas. ¿Te gustaban las matemáticas? Claro que me gustaban. ¿eh? ¿Mucho? Pues mucho, claro. Es que entonces no eran muy difíciles. Había que aprenderse las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego problemas, que había que aprender a resolverlos y... ¿Y se te daban bien? Sí, siempre se me daban bien a mí eso de los problemas. <risa> ¿Y te han servido para después las matemáticas? Las matemáticas, pues para, mí, para mi vida me han servido pues, para saber defenderme de que no... las cuentas que necesitaba yo hacer y lo que... ¿Y estaba bien visto que una chica fuera buena en matemáticas? Pues claro, que estaba bien visto. ¿Y crees que has aplicado las matemáticas en la cocina para, para añadir más comida y todo eso, o no? ¿O lo hace a ojo? Hombre, yo en la cocina no me han hecho falta las matemáticas. Pero en muchas situaciones, sí. ¿Y para administrar el dinero? Para administrar el dinero, pues también. ¿Y entonces no había calculadoras? Tenías que hacer todo a mano, ¿no? Todo había que hacerlo a mano. ¿Y a ti te gustaban las matemáticas? ¿Se te daban bien? A mí sí. A mí me gustaban. ¿Te gustaban? Lo que pasa es que hoy eso, bueno, como no lo he, es una cosa que no la he practicado ya mucho, pues entonces eh, ya se va... Se te va Pero, olvidando, ¿no? Claro. Pero entonces sí me gustaba a mí. Entonces... El... Sí. ¿Y qué te enseñaban de las matemáticas? ¿Qué te a ¿Multiplicar o qué te enseñaban? Sí, como... Pues, Multiplicar, lo que más... Yo lo que más me gustaba era multiplicar. Y lo que más me gustaba... No sé, eso es lo que más... El restar parece que le tenía yo más, porque... Menos, menos, pero... Parece que me costaba eso. Pero al multiplicar siempre lo he... Lo he hecho yo después muchas veces. No es que por probar, no por eso, pero... Me ha, me ha gustado a mí. ¿Y tú crees que... ¿Te han servido las matemáticas? Hombre, ¿Y para qué cosas tú crees que te han servido? Bueno, pues yo qué sé, pues, muchas veces cuando... Cuando vas a comprar y todo eso yo creo que te han servido, ¿no? Hombre, claro, claro. ¿Y para cocinar, para alguna receta también, sí, no? Sí, sí, claro. ¿Para administrar el dinero en tu casa, tú crees que te han servido la matemática? Hombre, claro, claro. Bueno, y como antiguamente no había calculadora, ¿no? Eh, ¿Tú qué hacías las cuentas a mano o cómo las hacías? A mano. Las hacías todas a mano. No, no utilizabas el móvil ni nada, ¿no? No, no. Entonces no teníamos ni móvil ni calculadora tampoco. Bueno, pues entonces hasta aquí la entrevista y muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Pues las gracias a... a ti. Y, y, Así. y ya para finalizar, abuela, ahora sí que te voy a hacer unas preguntas acerca de, de, de, de las matemáticas, ¿vale? ¿Tú aprendiste qué, qué te enseñaron de matemáticas a ti de joven? Mira, yo era de eso, ya no me acuerdo, hija. Y entonces, abuela, pero a ti te enseñaron cosas como sumar, ¿no? Y restar. Sí, eso lo, pero de no usarlo te se olvida también. Ya, ¿y te gustó aprender eso? ¿Te gustaban las mates? Yo entonces me gustaba todo, claro. ¿Y se te daban bien? La de la punta delantera yo, ahí la juega. Y, y te ha servido después, entonces te sirvió todo lo que aprendiste, ¿no? Todo lo de sí. las matemáticas. ¿Y te servía como, por ejemplo, para cuando haces recetas y tienes que saber qué cantidad de cada ingrediente? Ahí tenías que utilizar la cabeza tú para hacer los cambios. ¿Utilizar las recetas, Lisa? Sí, para las recetas necesitabas también matemáticas. Pues sí. Pues muchas gracias, abuela. A ti, hija. ¿Y tú? ¿Sabes si te falta una carrera así de verdad? Las matemáticas. Sí. sí que me gustaban, pero las entendí menos que otras asignaturas. Claro, porque quizá, yo siempre he dicho que soy de lenguas. Es que yo llegué solamente hasta la raíz cuadrada. Es cuando empezaron, empezaron a quitarnos la raíz cuadrada y realmente entonces, por pues, las primeras que hicimos y algunos, algunos quebrados... ¿Estaba bien visto que una chica fuera buena en matemática? Ni estaba bien visto ni, no, ni, no bien, ni mal visto. A ver... Vamos, es que me estás preguntando a mí y yo soy mujer y me da igual que sea un hombre, que sea una mujer, si es buena matemática, es buena matemática. Bueno, a ver, en las matemáticas también entra el decilitro, el decálitro, el centílitro, el litro, ¿no? Eso es claro. También entra. Luego entonces, claro que lo utilizo. Últimamente, bueno, en la cocina cuando hacemos pastas y todo eso, todo va medido. O sea, entonces hay que saberlo, claro. Claro, para hacer recetas para más gente, lo suma y todo eso. ¿no? Sí, sí, claro. Hay más, hay, es para más gente, pues tengo que multiplicar tanto cantidad por tanta gente. Eso. ¿eh? No. Claro. No, no, había, no habían calculadoras. ten en cuenta que yo ya tengo mis años. Yo nací en el año 50, Hombre. Entonces. entonces... En, el año, en los años, 50 los Calculadoras, había ya algunas, pero así como para calcular en el colegio a los niños y todo eso, no, no había. Esto fue una producción Benet Yeste, con los alumnos de Matemáticas Académicas de cuarto de la ESO, año 2021.